Hola, en este vídeo mostraré cómo crear un lanzador de aplicaciones en Windows. Estos son los llamados acceso directo. Además, se puede utilizar el programador de tareas para iniciar los programas al comienzo de la sesión de Windows. Estos archivos a ejecutar pueden ser archivos .bat, los cuales son los clásicos lanzadores de MS2. Comencemos. La forma más básica de crear un lanzador es seleccionando el archivo .bat, dándole al botón derecho y crear acceso directo. Así... Ya está creado un acceso directo al ejecutable o al archivo .bat que queramos. Este archivo .bat puede modificarse. Para ello podemos darle a editar y ver el código que ejecuta. Este sería el comando del programa que ejecuta. Además, podemos elegir en qué carpeta queremos que se ejecute el programa. Igualmente, podemos cambiarle el nombre del destino para ejecutar otro programa. Además, podemos utilizar una combinación de teclas para llamar al, al acceso directo y que éste ejecute el bat que llamará al programa en cuestión. Al utilizarlo vemos cómo se abre una ventana de acceso directo, la cual es típica de MS2 para llamar a programas. El programador de tareas le podemos buscar a través de la tecla de buscador de, de Windows y nos permite crear tareas básicas. Si creamos una tarea, esta nos hace unas preguntas similares a las de un acceso directo, como por ejemplo un nombre. vemos que algunos caracteres no son válidos para el nombre. Esto es así porque, como está el teclado en inglés, la tecla que daba era un símbolo distinto del que quería dar. Damos al siguiente, podemos elegir cuándo iniciar la tarea. Típicamente, al iniciar la sesión, se arrancan todos los programas. Inicialmente, podemos elegir el programa script, que elegiremos el mismo de antes. El archivo bat que estaba en el escritorio. Archivo por lotes de Windows. Podemos agregar argumentos. Esto en ocasiones es necesario, ya que al ya ejecutar un programa .exe se le puede dar un archivo de configuración. Igualmente, podemos elegir la carpeta en la cual iniciarlo. Esta puede ser la misma en la que está el directorio. Generalmente, estos argumentos pueden dejarse también en blanco. Una vez finalizada la tarea, ya está creada y la próxima vez que iniciemos Windows se iniciará esta tarea con él. Esta, esta tarea también puede modificarse una vez creada. En propiedades podemos ver que hay muchas opciones a elegir, tanto la configuración para la que debe ser ejecutado el programa, ya sea vista Windows 7 o XP, o incluso los desencadenadores, pudiendo elegir distintos tipos y distintos horarios de iniciar la sesión. Incluso podemos elegir modos de apagado, ya que si se ejecutan tareas durante mucho tiempo, estos pueden ejecutarse. Es posible ejecutar varios programas a la vez bajo una misma desencadenador. Por ello también se pueden ejecutar varios programas distintos. Condiciones para encender y apagar el, el programa. Y el historial de veces que se inició, que generalmente será el número de inicios del sistema operativo. Eso ha sido todo. Espero que se les sea de utilidad.